De Esos siete elementos vemos ahí, en primer lugar, el acceso a infraestructuras de comunicaciones y datos. En general, lo que se encuentra en el mundo es que cada día hay más tráfico en las redes. Las personas, las industrias, las empresas en general y toda la sociedad están aumentando el consumo de datos. Hay muchos más eh, volúmenes de datos que están siendo tramitados a través, a través de las redes y cada vez más personas se conectan a las redes, por lo cual es necesario aumentar la penetración de la infraestructura de datos. Por otro lado, los procesos de transformación digital requieren contar con personas debidamente capacitadas en el uso efectivo de tecnologías digitales y en el manejo de datos. Hay que promover la educación, la capacitación, los programas en los cuales las personas aprenden a, a manejar, a trabajar con los datos. Otro elemento que está habiendo mucho es la innovación digital. y China particularmente, China está creciendo muchísimo en los temas de innovación digital. Un gran número de patentes en el mundo se están dando en el gobierno, en, en, en este país. Y, y eso le está permitiendo justamente avanzar en esos procesos de, de crecimiento económico que tienen que ver mucho con la parte de innovación todo basado en el uso de datos. De otra parte, eh, recomienda la OTE que los gobiernos deben adelantar políticas, trazar políticas para buscar que con el uso de todas estas tecnologías haya trabajo para todos. Debe ser políticas incluyentes. Adicionalmente, eh, esa inclusión no son solamente para las personas que tienen capacidad de trabajar, sino para todos los ciudadanos, para todos los géneros. Y todas las identidades. De otro lado, importantísimo el generar confianza digital. Las personas normalmente tenemos siempre dudas sobre qué nos puede suceder cuando hacemos uso de las, de las redes de publicaciones. Muchas veces eh, no accedemos a ciertos tipos de información por temor a que de pronto eh, haya algún tipo de intrusión y nos afecten, eh, nos afecten nuestra información y, y la seguridad del personal. Así que es un deber de los gobiernos de adelantar políticas también orientadas hacia generar confianza digital, o sea, mejorar la seguridad en las redes y en los sistemas de comunicaciones. Allí vemos en, el, en este cuadro que la mayoría de esas bandas están relativamente libres. En su mayoría estamos por encima del 98%. Lo que falta por liberar es una cantidad chica, aun cuando esa liberación se estima que va a ser entre el 2020 y el 2027, pero son unas cantidades supremamente pequeñas las que están pendientes por liberar. La banda de 600, actualmente pues se utiliza para servicios de radiodifusión de televisión, eh, está ocupada en diferentes niveles de porcentajes. De, dependiendo de la ocupación dependiendo de cada municipio eh, había, se había programado para el año 2019 ¿no? el apagón analógico de televisión sin embargo eh, debido pues a que eh, ese proceso todavía está en implementación en algunos municipios terminar la implementación de, de la tecnología eh, todavía faltan algunas eh, por liberar pero en el peor de los casos, eh, tenemos un, unos poquitos municipios que están, eh, les falta liberar cerca del 36%. En otros tenemos falta del 90, eh, perdón, el 10%, en otros el 1%. Así que lo que podemos decir es que está relativamente disponible en el país. Entonces con ello pues queremos mostrarles a todos... El, el trabajo que se ha hecho en, en el país para liberar esas bandas y dar esa disponibilidad para el servicio de identidad. ahora bien, de otro lado hablemos de sí, en Colombia es muy común que el desarrollo de la política y la regulación sea de manera participativa siempre buscamos que las partes interesadas participen en este proceso normalmente las entidades del Estado, tanto como el Ministerio, como la Comisión de Regulación, como la ANI, publican los documentos relacionados con los temas ya sea de política o sea de regulación. ¿sí? ¿Y por qué queremos hacerlo? Pues que porque este es un proceso de todos, es para el servicio de todos los colombianos y por eso eh, recibimos de todos. Eh, los comentarios, los aportes las observaciones que tiene frente a las propuestas que adelanta el gobierno este trabajo de preparación lo hacemos también de manera participativa con toda la industria con todos los actores interesados del país, siempre se, re, se desarrollan reuniones de trabajo, talleres se, hacen, se presentan documentos de consulta pública y eh, se va avanzando como aparece allí, tenemos grupos de trabajo, digamos recibida la información de la industria, se, se tienen en de los grupos de trabajo entre el ministerio y la ANE, si bien la ANE tiene la facultad de realizar justamente la planeación, la gestión del espectro, eh, la atribución también del espectro, la postura oficial se hace siempre a través de la, de, del ministerio, entonces, eh, a través de reuniones con el Ministerio ANI se hace la socialización de la agenda, se hace la discusión de los puntos eh, de contenidos en la agenda, tanto con el sector público como con el sector privado y en general con todos los interesados. A través del proceso de análisis obtenido a partir de estas discusiones, se tienen entonces eh, participación en diferentes grupos de trabajo. La ANI ha sido muy activa dentro de la eh, dentro de la, de la actividad regional eh, con la CITEL particularmente. Así que en, en este proceso llevamos pues las posturas que, que se tienen o las recomendaciones que se tienen a nivel nacional para lograr entonces establecer esas, esas posiciones a nivel internacional, en los, todos los procesos de armonización. Pero permanentemente estamos trabajando justamente en ese proceso de armonización. ¿Cómo estamos actualmente? Podríamos decir que si nos comparamos en general en el entorno de la región, eh, la participación de Colombia está... Alrededor de un 75% les podemos decir que de, los, de las posiciones dentro de los Estados Americanos eh, ya hay una postura de Colombia eh, para llevar a la conferencia mundial de radio. Ese 25% restante pues, sin duda va a ser objeto de las discusiones, va a ser objeto de las más profundas en desarrollo de la, de la conferencia mundial. Tenemos ya un equipo preparado para poder participar activamente en la conferencia. Con eso, quería comentarles cómo estamos en Colombia. Creo que hemos hecho una, una buena labor de tener disponibilidad Espectro, pero a su vez también eh, participar en la preparación de los procesos de subastas que vamos a tener este año y en los siguientes años vamos a, a trabajar para la asignación de Espectro en quinta generación. Asimismo, pues, el trabajo eh, coordinado a través de la CETEC y con la UIT. Entonces, con ello quiero agradecer, pues, darme este espacio para contarles un poquito cómo estamos acá.